Queridos míos, ¿qué tal? Gracias, gracias por acompañarnos. Qué bueno que están ahí, que siguen con nosotros aquí en TV en CTV. Gracias, gracias por todo. Hoy quiero ampliar con ustedes la problemática que sigue viviendo el pueblo haitiano y que también está arropando al pueblo dominicano. Aunque parece que todo está bajo control, realmente no es así. Los haitianos siguen creyendo que la muerte del presidente eh, Juvenal Moise se planificó en la República Dominicana. Esto ha forzado al gobierno de República Dominicana a tomar una serie de decisiones con miras a que la sangre no llegue al río. Y eso está bien, pero también está bien que el gobierno dominicano comience a poner cada cosa en su lugar a partir de ahora. Es así como vemos en los medios de prensa eh, dominicano el gobierno llama la atención a eh, gobiernos internacionales, al mundo internacional, para que se produzca un gran diálogo en Haití y que éste dé al traste con la, el fortalecimiento de la democracia en este país abandonado históricamente eh, por muchos. Pues bien, el gobierno dominicano pidió este pasado domingo a la comunidad internacional que contribuya a apoyar un gran diálogo nacional en Haití, lo que considera como la mejor vía para solucionar la crisis del país vecino, desatada por el asesinato del presidente Jovenel Moise. La Cancillería Dominicana afirmó en su comunicado que solo será posible celebrar un proceso electoral justo en Haití, libre, transparente y competitivo, a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe, que permita restaurar, dice, la legitimidad democrática y la institucionalidad. De la misma manera, subraya la importancia de que se implique en ese diálogo el liderazgo político, social y empresarial haitiano para aportar una solución a la crisis política. El gobierno ha dicho en la exposición al mundo político internacional, simpatizamos con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa ese país. Y eso lo establecen en un comunicado de la Cancillería Dominicana. El gobierno dominicano también eh, recalcó que no hay solución dominicana a la situación haitiana y reafirmó el apego del país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Y ahí quizás es donde la puerca retuerce el rabo en el sentido de que sí, el gobierno dominicano tiene que estar pendiente, atento y tratar por la vía que fuere de resolver el problema de Haití, de ayudar a resolver el problema de Haití. ¿Por qué decimos esto? Simple, los más afectados por lo que acontezca en Haití seremos los dominicanos. Ni más ni menos que no le quepa duda a nadie. ¿Por qué? Porque los haitianos a la hora de la verdad lo único que tienen cerca es a la República Dominicana. De ahí que el presidente Luis Abinader, aunque está demostrando músculo o quiere demostrar músculo, Sabe que está amarrado por todos los lados, incluyendo el pichirrí. Que los haitianos y los dominicanos traemos un problema que viene de lejos. Que nosotros no podemos estar de espalda a los problemas que realmente afectan al pueblo haitiano porque algo nos toca de ese malestar y de esa pestilencia que viene desde esa zona. El gobierno dominicano sabe que muchos haitianos conspiradores residen en la República Dominicana y desde allí se hacen diabluras. Y el gobierno no lo toma eso en cuenta. El gobierno dominicano, no de Luis Abinader, esto es algo que viene de lejos, de muy lejos. El gobierno dominicano sabe que a raíz del terremoto hubo una estampida de presos delincuentes que están en la República Dominicana y el gobierno no lo persigue. El gobierno de Luis Abinader sabe que muchos militares que desertan de Haití terminan en la República Dominicana. El gobierno dominicano sabe que una gran cantidad de tierra ha sido comprada en la zona fronteriza por haitianos y que muchos haitianos millonarios tienen grandes emporios empresariales dentro de la República Dominicana. Entonces no puede estar de espalda, porque los gobiernos últimos que hemos tenido, todos se han coqueteado con la rancia burguesía haitiana. Y eso no es un secreto para nadie. Y no es un secreto para nadie porque todos sabemos ¿De dónde adolece la política de los dominicanos? La ley del botín por la vía rápida. Hacerse rico no importa. Y ya lo dijo Leonel al principio. Que había que buscar todo en los primeros cuatro años. Y eso fue lo que hicieron los peledeístas. Hacerse rico en los primeros años de Leonel. Y hoy, aquellos miserables descalzados, descamisados sin futuro... Que hoy son millonarios. Lo único que tienen es dinero porque en su cabeza no tienen nada. No piensan en patria, no piensan en futuro, no piensan en crecimiento. Y lo que han hecho es destruir prácticamente a la República Dominicana. Sí, nos debe importar el problema haitiano. Sí, nos debe importar la crisis de Haití. Sí, nos debe importar lo que pasa en el vecino país. Porque a la hora del none. El tableteo de las ametralladoras será entre haitianos y dominicanos y no con la intervención de países extranjeros, que lo único que están buscando es la unificación de la isla para quedarse con sus riquezas naturales y quedarse con todo con el apoyo de la rancia burguesía haitiana y de la rancia burguesía dominicana. Sépalo, señor presidente. Gracias. Gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. No se olviden de darle a la campanita completo para que reciban mensajes de nosotros cada vez que subamos un comentario. Dios con todos. Hasta entonces.